Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las Educharlas. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, como es el de los mayores y su relación con la escuela, ya que con motivo de la celebración del día 17 de mayo del 2022, del Día Mundial de, de Internet, se, se entregaron los premios del concurso Internet pone la Educación por las Nubes, que organizamos desde el INTEF. En esta ocasión, y la temática era Internet para las personas mayores y el envejecimiento saludable. Hemos buscado visibilizar y premiar experiencias educativas que aunasen el uso de los medios digitales y un enfoque intergeneracional, de forma que en torno a las nuevas tecnologías e Internet se estableciera un proceso de comunicación, intercambio y aprendizaje entre estudiantes y personas mayores. Hemos visto como en estos casos el aprendizaje-servicio ha resultado ser una poderosa metodología educativa que ayuda a disminuir, en este caso, la brecha digital de nuestros mayores a través de un proceso formativo en el que el alumnado colabora enseñando el uso de diferentes aplicaciones y herramientas digitales. Hoy contamos con la presencia de Javier Fernández Lozano, profesor de informática del Instituto de Enseñanza Secundaria San Alberto Magno de Samiñán y Gohuesca, que presentó la experiencia ética para un buen uso de las TIC. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Estela. También contamos con Ana losada Nogueras, profesora del CEPA, Casa de la Cultura de Getafe, Madrid, que también eh, ganaron el concurso con su experiencia por un técnico en tu vida. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Estela. Os recordamos que podéis intervenir a través del chat que atiende nuestra compañera Inma y trasladar a través del mismo las cuestiones que queráis a los ponentes. Buenas tardes, Inma. Buenas tardes, Estela, y buenas tardes, Ana y Javier. Tenemos ya varias personas que nos siguen a través del chat. Muy bien, seguro que están súper interesados en la educharla y nos hacen unas cuantas preguntas sobre esta temática. Eh, quería empezar un poco con la relación entre las tecnologías eh, informáticas y las personas mayores, ya que las tecnologías de la información nos abren un horizonte muy amplio de posibilidades de acceso a servicios que antes eran imposibles, pero también están generando una brecha entre la población, ya que no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios o puede realizar acciones que en este momento no ofrecen alternativas, como acceso a la cuenta bancaria, la firma digital, etc. Uno de los colectivos que más directamente sufre en esa brecha es el de nuestros mayores, surgiendo la necesidad de volver a de hacer accesible esta tecnología y dar una formación a nuestros mayores para que no se queden descolgados de un sistema que claramente eh, apuesta por la digitalización de las acciones diarias. En este sentido, nuestros invitados de hoy han desarrollado unas experiencias de aprendizaje servicio en las que sí que hay un intercambio de conocimientos muy enriquecedor. En el caso de Ana, desde el CEPA de Getafe han desarrollado un proyecto entre los alumnos de formación profesional básica de informática y comunicaciones y los alumnos de enseñanzas iniciales a los que se enseña a manejar el móvil y el ordenador. Laura, ¿Crees que esta brecha digital con los mayores eh, es cuestión de tiempo el hacerla disminuir o desaparecer y llegaremos a eliminarla o al menos reducirla a unos niveles aceptables de forma que ningún mayor se quede atrás? Desde nuestro centro pensamos eso, que no, es, todavía estamos dentro de esa brecha digital, pero poco a poco se irá reduciendo. Y es lo que nosotros intentamos de, con el proyecto que tú acabas de decir, con un técnico en tu vida, aprovechamos que tenemos una FPB de informática que tiene los conocimientos necesarios y en nuestro mismo centro tenemos un, alumnos de iniciales, suelen ser personas mayores, que tienen muchísima necesidad pues de, sobre todo el manejo del móvil o de hacer búsquedas sencillas a través de internet. Entonces este proyecto ayuda a estas personas a que esa brecha digital se reduzca. Pero necesitamos tiempo, necesitamos el compromiso de toda la sociedad y de las administraciones públicas porque nosotros, nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena pero creo que creemos que hay mucho por hacer y nosotros estamos trabajando en ese, en ese sentido ¿no? para ayudar a nuestros mayores a, a que no le tengan miedo a, la, a todo lo que sea digital y puedan utilizarlo en su día a día. Vemos unas imágenes que nos has traído. Sí, sí estas son parte del proyecto, ahí tenemos eh, cada, cada alumno de iniciales tiene a un técnico a su disposición. Eh, en ese momento estaban haciendo, dedicamos el proyecto se divide en dos bloques, este año es muy, más bien a demanda ¿no? de estos alumnos de iniciales. Pasamos una encuesta previa que qué es lo que ellos necesitan. Eh, en este caso necesitaban... La utilización del ordenador, hacer búsquedas, como te digo, sencillas a través de internet y la utilización de, del móvil, programar aplicaciones como WhatsApp, eh, redes sociales, pedir cita con el médico, algo que, que a algunos eh, se les hace muy, muy cuesta arriba. Y son las imágenes que tenemos. Como veis, eh, se, los, se les hizo corto, fueron este año fueron cinco sesiones y bueno, el año que viene seguiremos con este proyecto e intentaremos que haya más sesiones porque, como te digo, se les hace muy corto, siempre quieren más. Hombre, claro que sí. Um, Javier, eh, en vuestro proyecto hacéis una reflexión muy importante sobre la importancia de la brecha digital en nuestra sociedad. Un curso de manejo del móvil impartido por alumnos y alumnas de primero de grado medio de sistemas microinformáticos y redes y las personas del hogar de mayores de Sabiñánigo ha sido la base de vuestra experiencia. ¿Creéis que habéis logrado vuestro objetivo? Hombre, hemos dado un pasito, el objetivo nos falta mucho, pero bueno, eh, creemos que hemos dado el paso en la buena dirección, hemos abierto un cauce de colaboración con el, con el hogar de personas mayores y esa es la idea. Para cerrar la brecha digital, bueno, cerrarla del todo será muy difícil, pero que sea más pequeñita, pues bueno, ahí tenemos que invertir, tanto de administraciones como empresas, tienen que dar un paso adelante y facilitar el acceso a la, digi la digitalización a todos los colectivos. La vía online a veces no puede ser la única vía para acceder a ciertos servicios, como pedir cita para un médico o sacar dinero de un banco. Las personas mayores quizá necesiten una ayuda que se la puede prestar. No todos tienen un nieto que le ayuda o un hijo que les ayuda a sacar dinero del banco, abrirse una cuenta o pedir cita para el médico. Entonces, nuestros alumnos han abierto ahí un. se han ofrecido a ser el nieto de estas personas, ¿no? Como quien dice, y, y a echarles una mano. Pero yo creo que la administración, los propios bancos y la administración tenemos que facilitar. Soy profesor de informática y las propias aplicaciones que desarrollan nuestros alumnos tienen que ser accesibles. Falta mucho todavía en ese aspecto. Pues vamos a ver si vamos dejando ahí por lo menos la semillita de esa necesidad de, de accesibilidad y de simplificar un poco todos estos trámites. Eh, Laura. ¿Qué, ¿Qué ventajas le ves a los proyectos de colaboración intergeneracional en el aula? Pues Desde nuestro centro pensamos que todos son ventajas. Por un lado, nuestros alumnos de formación profesional ponen en marcha todos los conocimientos que han ido adquiriendo en el curso y eso ayuda a su autoestima. Somos formación profesional básica, vienen de un contexto muy complicado y son alumnos que necesitan ese reconocimiento, ¿no? es decir, qué bien que lo he hecho y se ha visto. Y por otro lado, nuestros alumnos de iniciales, pues lo, como ha comentado Javier, no es lo mismo. Hay mucha, mucha gente que vive sola eh, o que no tiene a la a familia o, o gente disponible eh, en todo momento para poder o bien pedir cita en el banco, o bien pedir cita en el médico o, o, a, o hacer cualquier tipo de operación con el móvil o con el ordenador. Entonces es, es un proyecto... De en el que tanto nuestros alumnos de FP como las, los alumnos de iniciales salen ganando. Es muy enriquecedor, sobre todo porque unos ponen en práctica los conocimientos que tienen, otros reciben esos conocimientos que no se van a ningún sitio. No quiero decir, no, no caen en saco roto, sino que son conocimientos que van a necesitar. Y como decía Javier, son ese nietecito que no puedo tener todos los días para mirarme una foto, eh, cámbiame esto, pídeme cita, eh, sácame dinero, ayúdame con, a ver la factura de la luz o cualquier tipo de, de documento digital, pues lo, lo, hacemos, lo hacemos aquí y surg, esto surgió como una demanda que vimos que tenían nuestros alumnos de, de iniciales y lo que empezamos a hacer de forma poco estructurada, pues al final mi, mi compañera Mabel, que es la creadora de este, de este proyecto, la que pensó de esto, esto hay que ponerle una forma, una estructura, de tal manera que todo el mundo salga ganando y no sean pequeñas pinceladas, ¿no? sino que sea algo estructurado y, y, y que pueda llegar a, a ganar un premio, como, como ha ocurrido, ¿no? y, y en el que ambas partes pues, eh, se vean recompensadas. Sí, bueno, eh, comentar que no eres tú solamente la. la... Sí que no, ha analizado no. el proyecto, no. sino que Mabel es... El, mi compañera Mabel fue el alma mater, pero también está Laura, que uh -huh. aparte de, de generar todo el, el vídeo y, y en dos minutos contar cómo es el proyecto, que a mí me parece muy difícil. Somos eh, todo el equipo prácticamente de formación profesional básica la, los que llevamos este proyecto y, y, y es verdad que es muy bonito cuando los alumnos, cuando nuestros alumnos están con las, los alumnos de iniciales, pero el, todo el trabajo que hay detrás de organización, búsqueda de información, estructuración de las clases y demás, no se ve y... Pero ahí está, quiero decir que luego sale, sale su fruto. Sí. ¿Cuántos profesores, cuántos docentes hay en vuestro CEPA? En nuestro CEPA somos 29, 28 y medio, por así decirlo, porque hay algún profesor que no está jornada completa. Somos un centro, el... En Getafe somos un centro pequeñito, somos un centro de Getafe sí. y para lo que se considera somos pequeños. ¿Y cuántos alumnos tenéis en FP básica? En FP básica tenemos dos grupos de primero de FP y dos grupos de segundo, aproximadamente unos 80, unos 80 alumnos, no, todo, no todos los alumnos acaban porque como he dicho al principio, la mayoría de ellos tienen un contexto eh, muy, muy complicado y hay veces que por circunstancias de, de la vida no pueden acabar, pero la mayoría sí, con muy buenas expectativas de, de trabajo además, ahora mismo están haciendo prácticas y cuando vienen a las tutorías de esas prácticas de FP, algunos ya están diciendo, pues me están pidiendo el currículum para poder trabajar en verano, para poder cubrir vacaciones. Es decir, que, que funciona. La FP funciona no solo en el centro, sino fuera. Sí, más o menos, ¿qué, ¿qué edad tiene ese alumnado de FP básica de vuestro centro? Pueden solicitar matrícula de, con 16 años para que cumplan 17 eh, en el año natural. La media de edad actualmente está entre unos 19-20 años. Suelen ser alumnos que no han acabado eh, la secundaria obligatoria por circunstancias varias. Suelen estar un año o dos en, en blanco, es decir, están sin hacer nada. Y después se, se matriculan en, en, este, en los centros de adultos para, para poder titular. Con la FP se llevan dos títulos, el título de graduado en ESO y el título de FP de la especialidad. Son dos añitos que se les pasa se pasan enseguida. Y como, te, como os decía, la mayoría de ellos consiguen un trabajo en la, en la misma empresa de prácticas donde, donde están. Sí, van poquito a poco, sí. primero cubriendo bajas y demás, pero sí, se incorporan al sí. mercado laboral. Y como hemos comentado, que era una experiencia intergeneracional y ¿Sí? hemos hablado de las enseñanzas básicas. ¿Qué edad uh -huh. tiene el alumnado que va a vuestras enseñanzas básicas? Es, un, es una edad, pues son, nosotros las llamamos eh, cariñosamente los abuelitos, porque es gente mayor que en su momento no pudo estudiar o gente mayor que estudió, pero eh, necesita recordar todo aquello, pues sobre todo en lengua, en matemáticas, en historia. Y otra de las funciones que, que también hace el CEPA es socializar. Hay mucha gente que vive sola y que cuando está aquí en el CEPA, aparte de recordar eh, todo aquello que estudió cuando era joven, o estudiarlo desde cero, socializa. Están acompañados, hacen muchísimas excursiones, hacen eh, muchísimas, muchísimos talleres pero suele ser gente mayor. Sí, también es verdad que en esos grupos hay veces que, que tenemos alumnos más jóvenes porque a lo mejor eh, son alumnos extranjeros que no, no tienen cabida en el, los cursos de español para extranjeros. De esto podría comentaros muchísimo más nuestro compañero Rafa, que es el, el profesor de iniciales y el que siempre se presta a que podamos hacer estos proyectos tan maravillosos con sus alumnos. Sí, sí, sí, bueno... Porque me ha, me ha surgido ahí esa curiosidad al hablar de proyectos intergeneracionales dentro del mismo centro y dentro del, del propio alumnado. Digo, bueno, quiero saber un poco eh, estas edades, fíjate, tan... tan Son diferentes. literalmente sí. abuelitos y nietos, prácticamente. Sí. Por edad sí. podrían Porque ser los abuelos. Educativamente en el mismo centro sin ningún problema y mira, se sí, sí, sí, retroalimentan sí. perfectamente. Siempre hay muy buena eh, Javier, ¿qué ventajas o, o sea? ofrecido a vosotros, os ha traído a vosotros esta realización de un proyecto de colaboración intergeneracional con el Centro de Mayores de la localidad, eh, sea, ha, ha mejorado la integración de vuestro centro en la, en la comunidad? Porque seguramente ya estará súper integrada, porque no será el primer proyecto de este tipo que, que hagáis con entidades locales, eh, organismos... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en este caso la colaboración con los mayores de, del centro? Sí, nosotros siempre hemos, en el centro hemos entendido la, nuestra acción educativa como una responsabilidad de toda la comunidad. Llevamos varios años abriendo nuestro centro a la comunidad educativa, facilitando el intercambio de experiencia y de experiencias. No solo pedimos colaboración, sino que también la ofrecemos. Y en este intercambio la verdad es que todo han sido siempre ventajas. Tenemos por un lado acceso a expertos, que pueden ser o bien exalumnos o familiares de alumnos, que de otra forma no podríamos permitirnos. Y nuestro alumno eh, se empodera al verse en situaciones reales y se enfrenta a situaciones que les exigen adquirir competencias no solo relacionadas con lo académico, sino también con las soft skills que tanto demandan las empresas, ¿no? ese saber trabajar en equipo, esa responsabilidad, esa planificación, ese cumplir objetivos, pues con estos proyectos lo estamos logrando. Eh, Laura, eh, uy. Ana, no Ana, pasa, pasa nada. nada, Laura es mi compañera. Sí. Eh, respecto al, al alumnado de vuestro centro, aunque uh -huh. ya hemos hablado en, en la anterior pregunta un poquito sobre, sobre las diferencias generacional que, que había, eh, aparte de las enseñanzas básicas y, uh -huh. y la FP, las enseñanzas iniciales y la uh -huh. formación profesional básica, ¿qué, ¿qué más enseñanzas desarrolláis en vuestro centro y qué, qué tipo de alumnado eh, acude... ¿Y qué influencia tiene, tiene en, en, en la comunidad en la que estáis? Bueno, pues eh, una de las enseñanzas que tiene mayor demanda es el, la secundaria. En ¿no? la secundaria eh, tenemos este, este curso, tenemos doble turno, mañana y tarde presencial, y también lo tenemos a distancia. ¿Quién suele acudir a estas enseñanzas? Pues toda aquella persona que no acabó eh, la ESO por la vía eh, más normalizada, que es el instituto, pero también viene mucha, mucha gente de, de, que viene de otros países y que se encuentran que tienen un trabajo, pero si sí quieren mejorar ese, ese puesto de trabajo o si quieren trabajar necesitan el graduado en eso. Este año, como, como os decía, desde el año pasado, perdón, trabajamos con la ESO a distancia y eso ha hecho que el número de, de solicitudes se, se dispare. Las edades, pues son ahí sí que hay mu, el, el abanico de edades es muy amplio. Desde gente 40 a 50 años, pues lo mismo que tiene un trabajo, pero en, en su momento... No tenía las enseñanzas eh, obligatorias y ahora se las exigen para, para trabajar o para, o para seguir en su puesto. Y gente pues, de 17, 18 años que acaban de salir del instituto, no han podido acabar y se matriculan aquí. También tenemos el acceso a grado superior. Ahí sí que son personas de pues, una edad, a lo mejor superan los 30, suele ser gente más mayor que quieren formarse en un, en un grado superior y necesitan ese acceso porque no tienen otra vía. Tenemos también las enseñanzas iniciales, como he dicho, que, que suelen ser gente mayor, aunque puede haber eh, personas de otros países. Español para extranjeros, que son, esos grupos tienen muchísima demanda. Nosotros somos una población en el sur, bien, tenemos mucha población extranjera y se suelen, se suelen llenar enseguida y el ABR 18-19 a gente mayor. ¿Qué más tenemos? tenemos? ¿Qué más tenemos? Así no me acuerdo ya. Tenemos un programa mentor y, y la FP básica, que como te digo, quizá en cuanto a contexto son los alumnos que más problemática en su vida o en su día a día pueden tener. Un contexto que no les permitió acabar sus estudios en, en el instituto. ¿Qué impacto tienen en, en Getafe, que es la ciudad en la que estamos, nuestro centro? Pues yo que trabajo en él, me, quiero pensar que es muy grande, porque esto, el, muchas veces los centros de adultos los, nos llaman centros de segunda oportunidad, pero para mucha gente es la primera. La primera que realmente tienen, porque es cuando ellos quieren eh, estudiar, quieren salir adelante, quieren mejorar, quieren seguir estudiando o quieren optar a un puesto de trabajo. Entonces... Sí. Nosotros creemos que la labor que desarrollan los centros de adultos, no solo el, el, el de Getafe, Casa de la Cultura, sino todos los centros de adultos del, de la comunidad y, y del país, es muy, muy significativo porque ayuda a todas esas personas que por las circunstancias que sean, en su momento no acabaron sus estudios y ahora quieren y necesitan esa oportunidad. No se le pueden cerrar puertas. Y otra cosa que nos, que nos, eh, que nos llega a nosotros por nuestros alumnos es que... Eh, es el boca a boca que decimos vulgarmente es decir, tenemos alumnos de FP que ya están empezando a decirle a, a su grupo de amigos, oye, que se puede lo mismo pasa en secundaria es decir, que, que sí que tenemos bastante repercusión no solo en Getafe, sino en, ciudad, en, en poblaciones cercanas como Leganés Parla, etcétera etcétera así que sí, los centros de adultos son muy muy importantes porque hay muchísima gente que, que necesita volver a estudiar, que quiere volver a estudiar y no se le puede cerrar ninguna ninguna puerta. Sí, un foco ahí de, de cultura y de ayuda a la comunidad, ¿no? Porque sí, sí, sí, sí. también, pues fíjate, esto que hacéis eh, con la formación inicial pues, eh, está fenomenal. ¿no? Sí, como te decía, no solo vienen a, a estudiar, por así decirlo, sino que tienen, eh, es una labor social. La que sí, es aulas de iniciales, con este, Sí, con este proyecto de aprendizaje servicio que habéis hecho, pues ya han tenido ese apoyo pues para la gente que vive sola, que no tiene esos nietos sí, que leen. Efectivamente. Y, que es una, y la verdad sí. es que la barrera digital abruma mucho. Sí, es verdad que la gente mayor tiene una capacidad de adaptación. Eh, brutal, no, llevan adaptándose toda su vida a unos cambios tecnológicos muy grandes, pero quizá también por otro lado están recibiendo continuamente eh, mensajes de miedo, entre comillas lo del miedo, ¿no? de ten cuidado con este mensaje no lo abres, ten cuidado no te metas en esta página, ten cuidado que te pueden timar, entonces eso los paraliza y lo que queremos eh, con el proyecto Pon un técnico en tu vida es darles eh, pues Como decía Javier, unas herramientas muy básicas, que para que, eh, pier, primero para que pierdan el miedo a un ordenador o a un móvil y para que sigan investigando poquito a poco por su cuenta o para que puedan hacer acciones muy cotidianas y muy sencillas que nos resultan a nosotros, no muy sencillo, a lo mejor para mí es muy fácil pedir cita al, al médico, pero una persona mayor no. Y ese es nuestro granito de, de arena a este nombre, a ¿no? la digitalización que como también dice Javier pues necesitamos muchísima ayuda no solo de, de la sociedad también de las administraciones porque hay algunas aplicaciones o algunas páginas web que cada vez que vas a hacer cualquier trámite dices Dios mío de mi vida que vuelva a la ventanilla otra vez porque se, es muy farragoso entonces para la gente mayor eh, también reciben ese feedback muchas veces no de buf es que esto es un lío buf es que esto es muy complicado y sí, tienen Dios miedo Capacidad sí, de adaptación sí. tienen mucha, porque lo llevan haciendo toda su vida, pero el miedo los frena. Y con este proyecto queremos que ese miedo vaya desapareciendo y poco a poco pues ellos sean más, eh, más autónomos. A la hora sí, de también de gestionarse estas pequeñas necesidades del día a día, sí, efectivamente que al final son abruma, te abruman, son te bloquean sí. Y, sí, ay, sí, ellos y, sí, y no tienen a nadie cerca que les pueda ayudar entonces, eh, con un técnico en tu vida también entran en contacto con nuestros alumnos, se conocen de tal forma que cuando se acaba el proyecto ya tienen un vínculo emocional y si necesitan ayuda con un dispositivo móvil sí. o con un ordenador, pueden venir al centro y decir, ayúdame quiero que mi granito que me ayudó en, en este proyecto, oye mira, ayúdame y efectivamente. Se y seguramente los un... alumnos, el alumnado sí, sí. De... encantado de hacer Encantados. esa ayuda. Efectivamente, tenemos otros proyectos. Eh, uno de ellos es con, con un cole que tenemos justo enfrente, en la misma calle. Y, y siempre las profesoras siempre tendemos a pensar que les gusta más el proyecto con los niños. Y, es, y no, se sienten muy, cómodo con, muy cómodos con los alumnos de, de iniciales también porque son muy agradecidos. Es decir, verbalizan siempre... Ese gracias, muchas gracias por tu ayuda, eh, qué bien lo he entendido, qué bien te explicas y nuestros alumnos pues, necesitan además ese feedback para su autoestima, que es una de las cosas que más eh, tocado, con lo que más tocado viene, ¿no? que es la autoestima. Por eso decía que es un proyecto que nos gusta mucho porque ganan todas las partes y no solo en el momento del proyecto, sino este curso y si son alumnos de primero, el curso que viene ese sí, vínculo se que se, da se da entre, entre ellos, es muy bonito. Efectivamente, sí. sí. Javier, vosotros también habéis tenido un feedback muy bonito con, con los mayores, ¿no? habéis eh, llevado a, a las personas del, del centro a vuestro centro escolar para que os contasen cómo eran las relaciones eh, de la escuela antes de las redes sociales, cómo han cambiado y, todas, eh, y, y contaros sus, eh, sus experiencias? Eh, ¿Qué papel a lo largo de estos años como docente de secundaria has visto que tienen los mayores en los centros? ¿Tú crees que se organizan muchas actividades en las que estén implicados? ¿Se cuenta con su colaboración? Eh... Tenemos un problema los profesores, yo creo es que estamos muy cómodos en el aula y abrir el aula y salir del aula nos saca de la zona de confort. Y es complicado, pero es cuando más se disfruta, o por lo menos yo como docente, más he disfrutado porque es cuando te das cuenta también de que los, los alumnos hacen aprendizajes mucho más significativos, que es cuando se ven en situaciones reales. En nuestro proyecto ética hemos hecho un intercambio realmente. Fuimos primero a darles un curso también de uso del móvil, de, del móvil y de la aplicación Salud Informa, que es la aplicación que se utiliza aquí en, en Aragón para pedir cita para el médico, para los análisis y demás y fueron nuestros alumnos los que fueron al hogar de personas mayores. Y una semana o dos semanas después nos devolvieron la visita al centro. Les enseñamos el centro, les abrimos las aulas, les enseñamos lo que hacíamos. Les recitaron poesía a nuestros alumnos. Claro, cuando para un alumno, pues quizá memorizar un romance, si se lo dice la profesora o el profesor de lengua, pues dirá, pues qué apasionante es. Pero cuando tiene un público al que no conoce, al que ve que entra por la puerta, se lo cuenta, le aplauden, se empoderan y, y se vienen arriba. Y es cuando dicen, caramba, esto de, de recitar poesía sirve para algo. ¿no? Y entonces aprovechamos esa visita para hacer un, un pequeño programa de radio, un podcast en el que hablamos con, entre los alumnos de primero de bachillerato y, estas, y tres usuarios del, del hogar. Pues hablaron de cómo eran las relaciones en la escuela, el antes y el después y lo enfocamos un poquito hacia las redes sociales, que es la base de nuestro proyecto ética. Creemos que esto de las redes sociales y de las TIC, hay un enorme melón que tenemos que abrir y que tenemos que formar a nuestros alumnos. Y por ahí tira nuestro proyecto. Eh, me comenta mi compañera Inma que tenemos una pregunta en el chat. Inma. Sí, nos, nos están preguntando, bueno, es muy interesante todo lo que estáis comentando y me, me llama la atención sobre todo que esto es un win-win, ¿no? Ganan eh, los, los jóvenes, los niños y ganan también las personas mayores, ¿no? De ese contacto. Y hay una persona que nos ha preguntado eh, qué recomendaciones daríais, Ana y Javier, a un profesor, a un centro que desee poner en marcha proyectos tan interesantes como estos que habéis puesto en marcha en vuestros, en vuestros centros? ¿Qué, qué consejos que pueden seguir para, para hacerlo? Bueno, yo lo primero que le recomiendo es que no tenga miedo, porque cuando se trabaja con proyectos, el aula deja de ser un espacio calmado y los alumnos ya no están sentados. Y eso muchas veces genera miedo al, al, al posible descontrol. Entonces, si, si ya estamos hablando de unir eh, enseñanzas de un tipo con enseñanzas de otro, que a priori no tienen nada que ver por edad o por contenido o por finalidad, pues puede asustar. Pero yo les aconsejo que no tengan miedo. Nuestros alumnos, que son, vuelvo a repetir, una formación profesional básica, que a muchos de ellos, muchos de ellos cuando llegan al centro y dicen, es que a mí del instituto me echaron es decir, se sienten expulsados del instituto pues porque solían ser los que más problemas podían tener y siempre estaban fuera, es decir, se sienten fuera del sistema. Si alumnos de ese contexto pueden hacer un proyecto y de verdad no sabéis eh, el, el vídeo que, que mi compañera Laura envió y las fotos no hacen justicia, a con qué cariño, con qué respeto les eh, hablan a, a las personas mayores de iniciales es que no tengan miedo y que se lo planteen también para saber qué necesidades tiene el centro. Hay que tantear, ¿no? hay que hablar con otros profesores, si están dispuestos a participar, porque nosotros tampoco podríamos hacer este proyecto sin los profesores de iniciales, sin, sin Rafa, como digo, que, que es un kamikaze y se lanza todo lo que le pedimos, y sin Rocío, que es más o menos igual, entonces nosotras decimos, ¿queremos hacer esto? ¿Viene bien? Sí. Pero lo principal es no tener miedo y tener claro qué objetivo se quiere se quiere obtener y sale. Y de todas formas, eh, nosotras podemos, mm, en redes sociales tenemos muchísimas fotos, está nuestra, nuestra página web, tenemos, podemos facilitar el, el número de teléfono y podemos hablar con cualquier profesor o con cualquier persona que quiera lanzarse al, a realizar un proyecto igual o parecido, estamos encantados de, de poder ayudar, o sea que sin ningún problema. Yo creo que, como ha apuntado Ana, el trabajo en equipo es fundamental y yo, si alguien quiere arrancar un proyecto de este estilo, yo este es el segundo gran proyecto en el que en el centro nos hemos metido, la FP en nuestro centro apenas lleva seis cursos, este es el, el, sexto, el sexto año, empezamos en el 2016 y ya hemos, nos hemos embarcado en dos proyectos grandes y la clave es soñar, soñar e ilusionarte, esa ilusión se transmite y luego mira a tu alrededor y encontrarás en el claustro un montón de gente con ganas de colaborar y de ayudar. Nuestro primer proyecto, para que os hagáis una idea, mezclamos un grado medio de informática con un grado superior de animación sociocultural y turística, en un proyecto que estaba alrededor de un, de un tren, del Canfranero, que es un tren en Aragón muy emblemático, que viene desde Sagunto hasta Canfran, para que os hagáis una idea, va ahora más lento que hace 60 años, y aprovechamos ese espacio como, como un aula más de nuestro centro y el resultado ha sido espectacular porque lo que decía, nuestros compañeros, sí que es verdad que hay, que hay compañeros que cuando les pides ayuda se ponen de lado, pero tienes que ir a buscar esos compañeros que les pides ayuda y te responden con un, vale, te hago esto y además te añado un valor añadido, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave y abrirte a la comunidad. Yo creo que los centros escolares, estamos lo que hacemos nosotros, lo que hacemos Ana o lo que hemos hecho nosotros, no es algo atípico en los centros escolares. Ahora hemos salido, nos habéis dado el premio, se agradece infinitamente, pero hacemos lo mismo que hacen muchísimos otros centros escolares. Y creo que tenemos que salir y poner en valor nuestra profesión. Entonces, con proyectos grandes es como a veces también sales en prensa, sales en la tele, y yo creo que tenemos que poner en valor nuestra profesión y el trabajo, no solo el de los profesores, sino también el de nuestros alumnos. Eh, nos comentaba también eh, Ana, en vuestro centro tenéis aula mentor, has comentado, el proyecto mentor. Sí, sí tenemos pues... el proyecto mentor que lo lleva tradicionalmente <risas> jefatura de estudios, son, es un, son unas enseñanzas... Que son a, son a distancia y lo que hace el, el, el mentor, por así decirlo, es facilitar las relaciones. Pero son enseñanzas en las que los alumnos no tienen que venir al centro y, y requieren, por lo menos desde mi punto de vista, mucha fuerza de, de voluntad. Porque estudiar, si además tienes responsabilidades laborales, familia, etcétera, etcétera, estudiar sin venir al centro, sin que haya una pauta ¿no? de, de este trabajo para este día, este proyecto aquí, esto aquí, esto aquí. Requiere muchísima fuerza de voluntad. Realmente yo no os puedo decir qué grado de satisfacción o de consecución de objetivos tienen esas enseñanzas. Sí que es verdad que en estos dos años que llevamos con la secundaria a distancia, pues el grado de abandono es mayor, es un poquito mayor que eh, los alumnos que vienen de forma presencial y nos imaginamos que es por eso, ¿no? que requiere muchísima fuerza de voluntad estudiar sin... Sin tener un profesor o un grupo de profesores a tu disposición, sin venir a clase y teniendo que autoimponerte unos horarios, etcétera, etcétera. Yo siempre, siempre que, que tenemos personas interesadas en el centro y que dudan entre distancia y presencial, si pueden, por, porque pueden, porque tienen ese tiempo, recomendamos que sea presencial. Porque es más, no, no es que sea fácil estudiar cuando uno tiene que trabajar, es complicado. Nunca, es fácil. De... nunca, nunca es, fácil es fácil estudiar fácil, efectivamente que tienes que que además... hablar mucho verdad, Pero sí que es cierto Que esa presencialidad claro. ese, ese vínculo con el grupo Te anima A, efectivamente. Tienes a no un, dejarlo Un calendario más cerrado Una serie de pautas, una ayuda Tienes a un profesor, a un grupo de profesores Que te van a ayudar, te van a motivar Estudiar uno solo Tiene, tiene que ser mmm, con muchísima disciplina Y luego toda esta labor de los proyectos ¿no? El aprender haciendo todo eso se pierde y es una forma de aprender muy bonita y muy agradecida. Como decía Javier, es cierto que muchísimos centros hacen una, unos proyectos y una labor fantástica que tenemos que seguir dando a conocer porque aprendemos muchos, mucho los unos de los otros. Además, entonces todo eso en, en la parte del aula mentor o en la, en la educación a distancia se pierde, pierde parte de la, de la esencia ¿no? del, del, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, o yo al menos, siempre recomendamos que si pueden venir a, al centro es muchísimo mejor para todo. Pero sí, existe la posibilidad de, de, de estudiar a distancia dentro de los centros de adultos. Sí. Eh, Javier, eh, como docente en zona rural, eh, ¿qué ventajas tiene el hecho de que el centro esté ubicado en esta zona rural para el desarrollo de experiencias de aprendizaje intergeneracional. ¿Crees que hay un vínculo más estrecho entre el entorno y la comunidad? Sí, el entorno rural tiene sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente. Hemos tenido que pelear mucho, por ejemplo, para que nos llegara la fibra óptica y se nos va una buena parte del presupuesto a lo mejor en desplazamientos para ir simplemente a un museo que esté en la capital, en Huesca o en Zaragoza. Pero también tiene sus ventajas. La cercanía entre personas es un valor fundamental. Aquí conocemos a la alcaldesa por el nombre de Pila y le puedes enviar un WhatsApp para solicitar unas instalaciones municipales o para una actividad. En las ciudades grandes quizá la burocracia sea mayor, pero yo creo que cualquier centro puede crear su propia comunidad alrededor. Pues en un barrio de una capital puede contactar con, incluso simplemente dentro del centro, con exalumnos o con, profes, con familia, con familiares de alumnos, y pueden crear una comunidad y pueden realizar un intercambio realmente muy interesante. Lo que se dice siempre, ¿no? De la frase famosa de piensa globalmente y actúa localmente. Esta pregunta también te la puedo extrapolar a, a Getafe. ¿Cómo es...? Eh esta relación que tenéis entre el centro y la comunidad? Bueno, pues como dice Javier, que es una ciudad grande, pero aún así sí que mantenemos vínculos. Eh, lo he dicho con anterioridad, uno, otro de los proyectos que, que desarrollamos lo hacemos con el, el cole, un cole de infantil y de primaria que tenemos en la misma calle. Ese proyecto se llama TIC, TIC con corazón y también surge de, la, de esa necesidad que tenemos muchas veces los profesores de llevar a los alumnos a las aulas de informática pero el miedo que nos da el aula de informática, si hay ordenadores que no funcionan, cómo controlamos a los alumnos los contenidos, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos desde hace seis siete años con ese colegio y lo que hacemos es que llevamos a nuestros técnicos a que sean parte del soporte para los, eh, los profesores de, de, del cole. Busca, nuestros técnicos buscan material, se asegura que no salga ninguna imagen indebida, que no haya mucha publicidad, etcétera, etcétera. Y lo hacemos también por sesiones. Y ayudamos a esos profesores que pueden tener mm, un poquito de miedo a enfrentarse al aula de informática a sentirse más seguros. Los técnicos también comprueban que todos los equipos funcionen y demás. También tenemos muy buenas relaciones con el Ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Getafe. Trabajamos con la Concejalía de la Juventud, aunque somos un centro de adultos, como la parte de formación profesional básica suele ser la más joven, pues trabajamos con la Concejalía de la Juventud, con el SIAG y con GISA, que es una agencia de de desarrollo local. También hemos hecho varios proyectos con ellos y nos ayudan, nos dan charlas sobre formación de empresas, marketing, el mundo laboral, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, que son, es con lo que más trabajamos en Getafe, con el cole y con el ayuntamiento, pues ya nos vamos más a fundaciones a nivel nacional. Colaboramos con la Fundación Orange en un Garage Lab, que hace poco que nos lo han hecho, somos advanced, ya, como con idiomas, con mm -hmm. la Fundación Exit, que tiene un proyecto coach con los alumnos de FP, que también es muy, muy bonito. Tenemos un proyecto Erasmus, tenemos ahora mismo a cinco alumnos haciendo sus prácticas, los veis en la imagen, en Italia se les ve tristes, como digo yo, digo, ya os veo tristes, os veo tristes. Están muy bien, es una oportunidad espectacular. El proyecto Erasmus a nosotros nos encanta, porque este, este, este tipo de alumnos de otra forma tiene muy difícil salir, de, salir, de, casi, salir casi de Getafe, ya irse a trabajar a un país de la Unión Europea. Así que sí, colaboramos con, con la comunidad más local, más cercana, pero también colaboramos con fundaciones y con instituciones a nivel, a nivel nacional y nos va bastante bien, la verdad. También tenemos lazos con otros cepas, con un cepa de parla que recibimos alumnos porque no tienen el segundo curso de FP y con el cepa al CID de Madrid porque tenemos un proyecto intercepas que se llama Trueque de Saberes, que es lo que estáis viendo ahí. Los alumnos de cocina del CID ayudan a nuestros alumnos a aprender a cocinar y hay otra jornada en la que nuestros alumnos enseñan pues alguna aplicación, el uso de herramientas de diseño, lo que, las necesidades que ellos tengan a los alumnos de FP de cocina. Así que pues, estamos contentos con las relaciones que tenemos. Sí, veo sí. que no paráis, ¿eh? no tenéis No, la modo. verdad es que no, pero no concebimos la enseñanza de, de otra forma, la verdad. Nos gusta, nos gusta. Sí. Después de estas experiencias que, que habéis hecho, ya estáis pensando en las siguientes, imagino, sí ¿qué tenéis empezado a desarrollar? Pues de momento seguir los proyectos que, que ya tenemos, es seguir con un técnico en tu vida, es uno de los proyectos más longevos en el centro y uno de los que sigue por demanda y por resultados y porque es una forma, como, como ya he dicho anteriormente, de que se relacionen alumnos de diferentes enseñanzas y de diferentes edades de una forma muy bonita. Y estamos en proceso de tener un, un, un proyecto inter, intercentros también con un centro de, de Barcelona. Es un proyecto que surge a, a raíz del Ministerio de Educación. Nos lo tienen que conceder, en esas estamos. Y como acabo de decir, trabajamos con la Fundación Orange, con sus aulas Garage Lab. Nos acaban de conceder el proyecto ADVANCE. Así que tenemos en mente un proyecto que es un se llama Alimenta tu mente. Y bueno, os contaremos más, más adelante de qué va. Pero también es un, es un proyecto muy bonito que va a unir a toda la comunidad educativa, no solo de nuestro centro, sino también a, a parte de, de la población de Getafe, aunque no, no sean parte de la comunidad educativa. Es un proyecto muy Javier, bonito. Sí. Ja, eh, Javier, te iba a preguntar: eh, ¿hacia dónde va vuestro proyecto ética? Bueno, pues realmente el, la brecha intergeneracional, el intercambio con mayores, era solo una de las patas de nuestro proyecto. Queremos centrarnos ahora en lo que es el uso de las redes sociales con nuestro, con nuestro alumnado. El curso pasado, además de tutorías en clase, elaboramos un, un vídeo en el que los alumnos de primero de bachillerato hablaban sobre su experiencia en las redes sociales y presentamos el vídeo este jueves, mañana, en la Casa de la Cultura de aquí de Sabiñanigo. lo colgaremos en, en la web, a partir de mañana a las 7 estará disponible. Y la verdad es que es un vídeo modesto aparte nos ha quedado muy profesional, nos ha hecho una mano el centro de profesorado, que hay un equipo estupendo, y además de eso, de, posteriormente haremos una mesa redonda en la que iremos hablando y que además nuestros alumnos interactuarán con nosotros en la, en la mesa redonda. Y eso para el proyecto de Ética para este curso, pero el año que viene tendremos nuevos alumnos en primero con nuevos problemas en las redes sociales y tendremos que seguir trabajando porque las redes sociales son un mundo que está por, por no sé si por dominar o por conocer. ¿no? Entonces, bulos, fakes, búsqueda de referentes, la forma en que nos relacionamos, la sobreexposición, la autoestima... Son muchos riesgos, muchos problemas a los que nuestros alumnos se tienen que enfrentar y tenemos que darles herramientas para que la tecnología no sea algo negativo, sino que sea algo positivo. Soy profe de informática y creo que la tecnología es algo altamente positivo y que les ofrece un sinfín de posibilidades positivas sí. y algunas desgraciadamente negativas. Sí, pero sí que es necesario conocer y controlar todos esos riesgos que nos ofrecen las redes y las tecnológicas. Entonces, eh... Muy importante este proyecto y, y su calado en, en el alumnado. Iba a mirar, a ver, Irma, te iba a preguntar a ver si teníamos alguna pregunta en el chat, te 6 eh, ahora mismo no hay preguntas pero me surge una, una inquietud ¿no? a, a raíz de, de vuestra experiencia Ana y Javier en diferentes contextos un CEPA y un instituto eh, me surge la cuestión de si habéis visto una evolución, un cambio en el papel eh, que tienen las personas mayores en los, en los centros, por ejemplo Ana nos ha dicho que en iniciales eh, suele haber muchas, muchas personas mayores si ha habido un cambio en ese perfil a lo largo de estos años y en el caso de Javier si si en tu experiencia eh, has visto cómo ha ido cambiando la involucración eh, de los mayores en, en la vida del, del instituto cómo se relacionan más allá de este tipo de, de proyectos eh, que están específicamente dirigidos a ellos no sé si, si quizá podéis hablar un poquito en relación a esta pregunta que me surge Sí, muchas veces cuando buscas un centro con el que colaborar como nosotros en este caso el hogar de personas mayores una vez que ha roto esa, ese primer contacto, ya te surgen actividades de manera espontánea. El curso, de hecho, esta no es la primera actividad que hacemos con ellos. El año pasado, fuimos a, o hace, perdón, hace un par de años, fuimos a hacer un, unos talleres de origami también con, con ellos y surge un intercambio muy agradable. En, durante el recreo aprovecharon lo, los mayores para darse un paseo por nuestro, por nuestro recreo y estuvieron hablando con los chavales y la verdad es que fue una auténtica gozada ver cómo intercambiaban, intercambiaban experiencias, se contaban historias. Y yo creo que hay que romper esos, esa separación que tenemos entre los institutos o los, los centros de adultos y, en general, todos los centros de educación y el resto de la comunidad. Hay que romperlo. Y una vez que lo ha roto, las actividades surgen solas. A mí me gustaría preguntar a, a Ana eh, se ha cambiado ¿Cómo ha cambiado el perfil de, de las personas mayores que se acercan al centro a, a demandar unas enseñanzas? Eh, vale. Porque me imagino que a lo largo de todos estos Bien. años... Eh... Sí, sí, sí. El perfil de iniciales no ha cambiado. Mayoritariamente son personas mayores, pero sí que ha, ha aumentado la demanda. Es decir, cada vez hay más personas que quieren acudir a estas enseñanzas, por lo que también he comentado, el, el boca a boca es nuestra, nuestra mejor publicidad. Se sienten cómodas, digo cómodas porque la mayoría son mujeres, se sienten a gusto, aprenden, repasan, socializan, no están solas. Eh, muchísim, por, lamentablemente hay mucha gente mayor que vive sola, entonces venir al centro durante toda la mañana pues es una forma muy agradable de, de pasar la mañana, aprenden y están con más gente de su edad, con las que comparten intereses. Este centro, aparte de los proyectos que podemos realizar, es un centro que hace muchísimas actividades afuera. ¿no? Entonces, hoy mismo se han ido a un parque que está, está a varios kilómetros, al Parque Europa. Ya tenemos fotos en las redes sociales y están encantadas de estar en Parque Europa viendo eh, diferentes monumentos, réplicas de monumentos de, de, de Europa. ¿Ha cambiado el perfil en el CEPA? Sí, sobre todo, quizá, quizá donde más ha cambiado es en la formación profesional. Ante, antes, hace 6-7 años, la edad solía rondar entre los 20 y los 30 años y actualmente eh, nos llegan alumnos cada vez más jóvenes. Es decir, es muy normal, es muy habitual que en la formación profesional básica haya alumnos menores de edad, a puntito de cumplir 18 quizá, pero ya no es la excepción, es de decir, de 25-30 alumnos que tengo en el aula... Hay dos menores, no. Cada vez vienen más, eh, más jóvenes. Y en la secundaria, pues eh, cada vez hay más demanda de personas que vienen de otros países que no pueden convalidar sus estudios o que el proceso de convalidación es muy largo y necesitan un título para poder trabajar o para poder mejorar su trabajo. Eso sí que ha cambiado. El quizá el perfil que más se mantiene es el perfil de iniciales, que suele ser, como digo, gente... Mayor, habrá algún grupo que pueda tener gente un poquito más joven, porque como los grupos de español para extranjeros también tienen muchísima demanda, se llenan enseguida, entonces se aprovecha si hay hueco en iniciales para no dejar a nadie fuera. Yo creo que quizá el problema, uno de los problemas que tenemos los centros de adultos es que tenemos mucha demanda y no podemos eh, hacer frente a todas las solicitudes que nos llegan. Siempre dejamos a alguien fuera, lamentablemente. Eso ya no depende de de nosotros, pero siempre hay gente que se, que se queda afuera porque no tenemos más, más posibilidades de grupos. Sí, y bueno, quería comentaros, a ver, quería preguntaros si conocíais eh, más proyectos de aprendizaje intergeneracional desarrollado por otros centros o por otros compañeros. Yo el, el que, no sé si Javier conocerá alguno más, nosotros podemos hablar porque lo que hay saber es que es un proyecto Intercepas, es cierto que el perfil de alumnos de, de, de cocina y restauración es muchísimo más variado que el de informática, también nosotros somos un centro de informática y hay mucha gente mayor, como llevamos este, viendo en, este, en esta charla, que le tiene, much, le tiene pánico a todo lo que sea una pantalla y teclas. Quizá en cocina, por las veces que hemos hecho el proyecto Truque de Saberes, el perfil es más, es más variado y hay gente mayor. No, no son como aquí, que tenemos eso alrededor de 19-20 años, sino que hay gente de diferentes edades. Y también es muy enriquecedor por cómo, cómo tratan a nuestros alumnos más jóvenes. ¿no? Es una forma muy, muy cercana y muy familiar de, de enseñar lo que ellos saben respecto a cocina a nuestros alumnos más jovencitos, que, que luego le van a enseñar eh, diferentes aplicaciones o diseño informático etcétera etcétera ese es otro es el único que, que puede ser también intergeneracional Javier Por aquí yo sí que hemos hecho algún alguno al comentabas de cocina recuerdo que hace unos años editamos un libro de recetas entre las recetas de mi abuela creo recordar que se titulaba o algo similar que alumnos cogían a sus abuelos y, y hacían recetas tradicionales que ellos hacían y la verdad es que comentaban por ahí en el chat de qué hacer con los proyectos o cómo empezar. Bueno, una primera idea puede ser buscar qué está haciendo la gente porque hay cosas que han hecho otros centros espectaculares. Recuerdo hay un centro en Zaragoza también que en colaboración con, con personas mayores intercambiaron poesías, narraciones, cuentos y también acabaron editando algún libro, si no recuerdo mal. Busca Es buscar qué, qué otras acciones ha hecho la gente y lo bueno de una idea es que si bueno si yo comparto una manzana con Estela, pues Estela tiene media manzana y yo tengo media manzana. Pero si comparto una idea con Estela, Estela tiene una idea y yo tengo otra. Y además entre los dos es probable que la consigamos hacer a, llevar a cabo y hacerla incluso más grande. Entonces buscad porque hay eh, eh, experiencias muy buenas, maravillosas no solo de trabajo intergeneracional sino de proyectos de aprendizaje y servicio y de apertura de la comunidad Pues eh, si no tenemos más preguntas vamos a ir terminando y bueno, despidiéndoos ya, emplazándoos para la próxima Educharla que tendrá lugar en junio Venga algo que, que decir un mensaje de despedida que lancéis vosotros ¿ven? para animar a a los docentes a realizar este tipo de proyectos? ¿Quién empieza? Pues empiezo yo, si queréis. Lo primero es daros las, las gracias en nombre de, de, de mis compañeras y en nombre del centro por, por ese premio. daros las gracias por tener la posibilidad de, de compartir ¿no? las experiencias en, aquí con vosotros en el INTEF, porque me parece una forma muy fácil y muy bonita de ver qué hacen los demás, lo que acaba de decir Javier. Eh, si no sabemos muy bien qué hacer pero queremos hacer algún proyecto, eh, aparte de no tener miedo, hay que perder ese miedo, que seguro que sale muy bien, es ver qué hacen los demás porque podemos coger muchísimas ideas y adaptarlas a nuestro centro. Y nada más daros las gracias porque somos los centros de adultos, muchas veces somos los grandes olvidados y creo que la labor social que, que hacen los centros de adultos, no solo el de Getafe sino en toda España, es fundamental para todas aquellas personas que quieren volver a estudiar, que quieren mejorar y que quieren reincorporarse a este, a este mundo de la educación. Así que aquí en, en el CEPA, eh, Casa de la Cultura, sois bienvenidos. Cualquier profesor que tenga dudas, que quiera consultarnos algo de cómo puedo enfrentarme a este proyecto, cómo puedo empezar... Eh, acabo de dejar el número de teléfono en el chat creo que alguna compañera lo está poniendo también en el chat de YouTube, nos pueden llamar nos pueden buscar en, en redes sociales o en la página web y estamos encantados de, de poder ayudar y compartir nuestras, nuestras experiencias porque se aprende muchísimo Todos, esto es, no solo aprenden nuestros alumnos, yo creo que los docentes nos pasamos el día aprendiendo y es algo precioso así que sobre todo, muchísimas gracias por esta oportunidad gracias. A ti por venir y por disponer de, de, de, de tu tiempo y buena voluntad aquí para participar. Javier, venga. Yo también os quería agradecer a Intep, fue por, por ese empujón que nos habéis dado, esa palmadita en la espalda, que siempre, que siempre se agradece. Y para los que nos vean en el vídeo, pues yo les quiero animar a que se lancen a nuevos proyectos, que se lancen a innovar, que salgamos los profesores del aula. Una vez que te lanzas a hacer proyectos, te das cuenta de que es una forma más Quizá lleve más trabajo detrás, pero los resultados son también muchísimo mejores. Animar a crear redes de innovación. Aquí en Aragón tenemos una red de innovación de centros educativos y crear esas redes de intercambio, salir no solo del, del aula, sino salir más allá de la localidad. Para el curso que viene ya estamos pensando en nuevos proyectos. Tenemos ahí una factoría de proyectos de FP que queremos interrelacionar familias de formación profesional. Y yo creo que es, al final es la forma en la que te acostumbras a trabajar y, y, a la que entien, y se la trasladas a tus alumnos. Entonces, ellos es un poco la forma de trabajar de las empresas. Una empresa no, tiene, no trabaja por horarios de a primera hora hago esto, a segunda hora esto, sino que tenemos que desarrollar un proyecto y para llevar ese proyecto a cabo tenemos que hacer una serie de pasos y tenemos que planificar, ver los recursos que tenemos, ver nuestras debilidades, nuestras fortalezas y aprovechar tanto las, las unas como las otras para conseguir y llevar a cabo el proyecto y es así una, una, Dime. una pregunta Javier eh, que no, no te he hecho eh, en vuestro centro qué enseñanzas de formación profesional tenéis sí tenemos un grado medio de sistemas microinformáticos y redes y el, de, el superior de desarrollo de aplicaciones multiplataformas. los dos de la familia de informática y comunicaciones Bien. Y, aparte, y tiene Sí, sí, sí. Tiene repercusión, hay empresas por la zona, ¿todavía está por desarrollar ese tejido...? Pues lo que es justo nuestra zona está todavía por desarrollar, está verde, hay pequeñas empresas, pero falta un engranaje más grande de empresas, pero sí que muy, tenemos muy cerca Huesca, y en Huesca hay un centro tecnológico, un parque tecnológico que se llama Hualca, Amazon va a abrir una importante plataforma ahí, y ahí sí que ya hablamos de... Muchas ofertas laborales y mucha demanda. A lo cual subirá también la demanda de, de formación, hay más sí. alumnos. Sí, ahí es, se colocan, es fácil colocar a los alumnos de informática, cada vez nos cuesta menos colocarlos. Sí, pues muchísimas gracias también por, por haber accedido a participar, por disponer alegremente de vuestro tiempo y. Y, demás, y por habernos hecho estas aportaciones tan bonitas y tan interesantes que esperemos pues, eh, caigan ahí como fuente de, de, si sirvan como fuente de inspiración a otros docentes que, que se animen a hacer este tipo de, de proyectos y de trabajos. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias Inmaculada por estar ahí siempre atenta al chat y ayudarnos tanto. Y... Y bueno, pues nos despedimos ya y nos vemos en la próxima de la charla, que como he dicho, será ya para el mes que viene. Un saludo.